A pesar de sus 46 años de aventuras, Tintín no crece ni envejece. ¿El secreto? Más de un centenar de golpes en la cabeza, con más de 40 pérdidas de consciencia. A base de golpes, podría haber dañado su tallo hipofisario, sufriendo una deficiencia de la hormona del crecimiento y un hipogonadismo hipogonado trópico, lo que explica su falta de libido y su pubertad eterna, sin que le crezca la barba.